Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio de programación. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo manejar el router del Navigator 2.0 a través de Provider para hacer un poco la vida más simple y poder hacer una aplicación más extensible y más cómoda de usar. Si quieres aprender sobre programación o Flutter específicamente, no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y si querés te podés unir a nuestra comunidad en Discord o ayudarme a través de mi Patreon, como ya lo hacen todas estas personas. Y ahora sí, sin nada más que agregar, vamos al vídeo. Antes de comenzar a hacer cambios, vamos a repasar rapidito qué es lo que teníamos hecho. Teníamos una sola pantalla, que era la lista de categorías de nuestro menú. Habíamos llegado a implementar el diálogo que agregaba una categoría. Y teníamos el efecto que hacía que la categoría empezara en gris. Y cuando se terminara de resolver el request al backend, se ponía en negro. Eso es lo que hicimos en el último video. Para eso teníamos un router muy simple, usando Navigator 2.0, que es sobre lo que vamos a trabajar hoy. Con una sola página, teníamos unos diálogos que me permitía agregar una categoría y luego tenemos la lista de categorías. Todo esto estaba soportado por este menú provider que trabaja con una API en Ruby que tenemos deployada en Vercel App. Pueden ver los videos, se los dejo en la descripción de los otros capítulos por si necesitan ver qué fue lo que hicimos para poder acceder a esa API. Lo que quiero hacer hoy es mostrarles cómo trabajar con este navigator de una manera más cómoda. Ya hice un video de Navigator con dos páginas, en donde esta aplicación se tenía que convertir en un Stateful Widget para soportar eventos que venían de las diferentes páginas. Y esas páginas llamaban callbacks, que terminaban agregando cosas en una lista de páginas o sacando. Pero ese manejo se vuelve a la larga bastante complicado cuando empiezo, por ejemplo, tengo una página, que voy a otra página, que voy a otra página, que voy a otra página. Si esa última página necesita abrir otra página, necesita poder pasarle un callback a my app y está como muy adentro en el árbol de jerarquía de, de, de widgets. Por lo tanto, no es cómodo de manejar de esa forma. Por lo tanto, necesitamos una forma de que desde cualquier parte de nuestra aplicación podamos modificar esta lista de páginas que tenemos en nuestra aplicación principal para que el navigator pueda hacer el push y el pop correspondiente a esas páginas. Y como todo, lo que necesitamos poder acceder desde cualquier página de la aplicación lo vamos a hacer con Provider. Ahora vamos a ver cómo vamos a ir construyendo cada parte paso por paso. Hasta ahora, en los videos que yo mostré, siempre el navigator lo usábamos como un widget que lo asignábamos al home, pero no es la única forma de utilizarlo. Sino que MaterialApp tiene un constructor especial que se llama MaterialApp.router. Rout eh, Material este router, voy a comentar este código por ahora que no lo vamos a usar enseguida pero lo vamos a necesitar. Acepta dos parámetros, uno se llama RouterDelegate y vamos a necesitar poner otro que se llama Router RouterInformationParser. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo de cada uno. Para eso vamos a necesitar crear dos clases vamos a llamarlas MyAppRouterDelegate y a la otra vamos a llamarla MyAppRouterInformationParser los nombres son totalmente aleatorios yo utilizo el prefijo porque es lo que se estila por lo menos en todas las documentaciones que uno lee para crear estas clases vamos a crear un folder que se llama router solamente a fin de tener las cosas organizadas y dentro de este vamos a crear nuestros Delegate y nuestro Information Parser. Obviamente estas clases necesitan heredar de ciertas clases de nuestro sistema. Ahora lo vamos a ir corrigiendo poco a poco. Otra clase que vamos a necesitar, que no existía hasta el momento, es una clase que nos permita definir en qué página estamos dentro de nuestra aplicación. Y esa clase la vamos a llamar MyAppPath. Ahora vamos a ver un poquito cómo se trabaja con esta. No se preocupen. Ya vamos a llegar a develar ese misterio. Entonces es myAppPath. Esta es una clase común de Dart. No hereda de nadie. Y acá en principio solo vamos a tener un constructor que se llame home. Y eso va a devolver una instancia de myPath. Vamos a tener un booleano. Y vamos a decirle a este constructor que se te true. Y por último vamos a tener un atributo que nos diga si estamos en la homepage o no. Con eso por ahora nos va a alcanzar. Después vamos a agregar más cosas acá, pero para empezar a organizar nuestros códigos no va a servir. Esta clase básicamente es una clase que nuestro router va a mover para diferentes lugares y que llamando a estos métodos que empiezan con is, va a poder ir haciéndole preguntas para saber en dónde está parado y dependiendo de las respuestas de estos métodos vamos a poder cambiar la cantidad de páginas que tenemos en nuestro router para ir haciendo los cambios de páginas. Ahora lo vamos a ver en un segundito. Vamos a empezar con el Information Parser, que básicamente el Information Parser es la clase que se encarga de parsear, por ejemplo, si estamos en Flutter web una URL y convertirla en un pad dentro de nuestra aplicación, que un pad es justamente la clase que acabamos de crear. O al revés, si el browser necesita actualizar la barra de URLs, a partir del estado actual del router, lo que va a hacer es el Information Parser, tomar el objeto path actual. Y con eso va a poder saber cuál es la URL que le tiene que decir al browser que tiene que poner en la barra de ubicación. Entonces es medio un, justamente es un parser que nos permite convertir entre las necesidades nativas de donde está ejecutando la aplicación, ya sea Android, iOS, web o desktop. A una clase que el resto del router que va a ser el delegate entienda sin tener que manejar las diferencias entre las plataformas, entonces este information parser tiene que extender de una clase que se llama Router Information Parser y le tenemos que decir cuál es el tipo, cuál es la instancia, cuál es el nombre de la clase que vamos a utilizar internamente, que en este caso es MyAppPath. Vamos a importar el MyAppPath. Vamos a importar, perdón, acá es router information parser sin el my, estaba duplicado. Ahora sí, necesitamos importar el material app. Ahí está, perdón, es root information parser. Acá vamos a cambiar el router por root. Eso tengo cuidado, hay muchas, muchas notaciones que dice root y otra dicen router. Vamos a actualizar este nombre también para que quede consistente. Es my app. Root information parser y este de, tiene que implementar varios métodos. El primero es parse information root. Esto básicamente nos va a llegar una instancia de root information. Este root information, como pueden ver, tiene un string que es la ubicación, que por ejemplo es un path, si viniese de flutter web o desde alguna otra librería dentro de Android, por ejemplo, que también nos pueden llegar por, como URLs y podemos tener un state genérico que va a depender del contexto, en este caso el state no lo vamos a usar vamos a trabajar solo con el location, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es tomar este root information y devolver una instancia de myPath, este método debería ser declarado asíncrono porque devuelve un future y acá básicamente lo que vamos a hacer es parsear la url que nos pasan o la location esa y a partir de ahí vamos a ver en dónde estamos parados y devolver el MyPad correcto. Entonces, por ejemplo, si esta URL tiene diferentes cosas, tenemos por ejemplo el esquema, tenemos los query parameters, los tenemos como un string o como un mapa. Eso sería, por ejemplo, en la URL cuando ponen signo de pregunta A igual a B, podríamos chequear que si viene, no sé, ID igual a algo, sabemos que el ID hace referencia, no sé, a cada uno de los menúes o cosas así. Tendremos que definir dependiendo de nuestra aplicación. Pero en principio a mí me interesa saber que si los path segments si están vacíos, ¿qué significa que esté vacío? ¿Qué son los path segments primero? Es cuando tenemos, no sé, algo.com, barra, Path1, barra, Path2, etcétera Cada uno de estos pads que está entre las barras es un segmento. Si no tengo segmentos, significa que estoy en mi home. Entonces, acá directamente voy a retornar que mi app root es la home. Y en caso contrario, si viene algún path o si no viene nada o si viene algo que todavía no puse acá en la lógica, lo que vamos a hacer es vamos a definir que no sabemos dónde estamos y vamos a definir una nueva variable que me permita saber cuando la URL que me pasaron es desconocida y no sé dónde estoy. Entonces, ahora en cualquier otro caso le vuelvo que estoy en una página desconocida y después el router con esta información verá qué es lo que quiere hacer. Lo otro que podemos hacer es definir otro método que se lo vamos a usar para que la plataforma donde estamos ejecutando muestre la URL correcta dependiendo cuál es el estado actual de nuestro router. Es un método que devuelve un router, un root information y acá vamos a recibir ahora mypad y tenemos que devolver uno de estos objetos de root information. Entonces vamos a decir que si nuestro, vamos a ponerle pad, que es más cortito, que si nuestro pad es desconocido, queremos definir, devolver un root information cuyo location sea, no sé, barra 404, por ejemplo, para mostrar una página de not found. Esto vendría a ser como el redirect a dónde queremos ir o qué queremos mostrar en el browser en el caso de Flutter for Web. En el caso de mobile, estas URLs no las vemos, pero igualmente sirven. Si estamos en la homepage queremos que ponga la url de el root y en cualquier caso donde no tengamos información simplemente volvemos null y no hacemos nada y eso es todo lo que tenemos que hacer en nuestro root information parser básicamente repasando es ver cuál es el information que nos traen en base a diferentes atributos que tenemos en la url que nos llega ver Cuál es la instancia de MyAppPad que tenemos que devolverle al router para que pueda hacer su trabajo. Y luego sobreescribir sobre el Restore Routed Information para poder decirle a la plataforma cuál es la URL que debería ver el usuario, por ejemplo, en Flutter for Web. Vamos a cambiar acá que está mal escrito el router. Y vamos a volver a importarla. Y vean que ahora ya en esta línea ya no tengo error. Por, por lo tanto, en nuestro Information Parser. Ya está completo. Vamos a trabajar en mi router delegate ahora, que así como el information parser heredaba de una clase del framework, acá lo mismo. Vamos a tener que extender de la clase router delegate y también vamos a tener que decirle cuál es el objeto que va a representar a nuestras rutas. Esto nos obliga a crear cinco, cinco métodos, como vemos, que los podemos. Achicar algunos, como ven, acá me obliga a hacer un override de add listener y remove listener. Eso es porque la aplicación, cuando yo la agrego acá en el main, el material app se agrega como listener de este delegate para escuchar los cambios de ruta y así poder mostrar las diferentes pantallas. Como implementar esto a mano no tiene mucho sentido, lo que podemos hacer, vamos a borrar todo para ver la diferencia, es decirle a este router delegate. Que además de heredar de la clase RouterDelegate, queremos que implemente un change notifier. Ahora, si vemos el mensajito, ahora crea tres métodos en lugar de cinco, ya que el AddListener y el RemoveListener se maneja a través del ChangeNotifier este. Y por último, también lo que nos conviene hacer es agregar otro Mixing, que es como se llaman estas cosas que se agregan con with. Si no saben lo que es un Mixing, Creo que por acá tenía otro video de mixings. Si los voy a dejar para que lo puedan ver. Vamos a usar un mixing que llamaba Pop Navigation Router Delegate Mixing. Y vamos a también decirle cuál es el nombre de esa clase. Este básicamente tiene algunas implementaciones para este Pop Root que tiene algunos default. Por lo tanto, no tenemos que implementar todo desde cero. Ahora sí podemos crear nuestros los tres métodos que nos está pidiendo el router delegate. Lo primero que tenemos que hacer es implementar un método build. El método build lo que tiene que devolver es un widget que contenga a nuestro navigator, es decir, lo que está esperando es recibir este navigator con las páginas que tiene que mostrar. Por lo tanto, vamos a llevarnos esto que parece lo habíamos guardado y simplemente vamos acá a hacer un return y vamos a sacar un poco los comentarios y vamos a tener que importar el categories page. Luego necesitamos una global key. La global key es para poder acceder desde cualquier lado o poder saber que este navigator, key, como podemos tener varios delegates en di por diferentes partes de nuestra aplicación, necesitamos poder identificarlos unívocamente. Vamos a necesitar una global key, que esa la podemos directamente crear como un atributo y devolver en nuestro método. Y por último. Pero no menos importante. Lo que tenemos que implementar es este método que se llama setNewRootPath. Que básicamente nos va a decir: Bueno, toma, este es lo nuevo. Esta es la ruta a donde tendrías que estar. Fíjate qué haces con eso. Y básicamente lo que tenemos que hacer es poder modificar esta lista de páginas. Desde este mensaje. Vamos a hacer un hot restart. Vean que ahí estoy en la home. No tengo ningún problema. Este setNewPath en general en mobile no se llama, se puede llegar a llamar en web por lo tanto ahora lo voy a dejar en un to-do. para no olvidarnos pero no lo vamos a usar inmediatamente bien, hasta ahí tenemos ya nuestro router funcionando aunque no lo podemos acceder desde ningún lado es decir, si yo quiero acá en el Categories Page vamos a cambiar un cachito esto vamos a poner que el diálogo para editar sea, que sea cuando, apretamos, cuando mantenemos apretada la categoría y acá queremos ir al detalle. ¿sí? Yo ahora quiero que cuando aprieto una de estas ir a otra pantalla. Necesitaría poder acceder a nuestro router y decirle que vaya al detalle de la categoría cuyo ID corresponde a esta categoría. Para eso debería tener una forma de acceder a esa clase. Por lo tanto, vamos a crear una nueva. Por lo tanto, vamos a crear un nuevo archivo que se llame PageManager esta clase PageManager vamos a decir que es un change notifier ahora vamos a ver por qué esto va a ser importante vamos a decir vamos a decir que tiene una lista de páginas vamos a decir que esta lista va a tener una página inicial siempre inicialmente va a tener una página que esa página que va a tener es la home vamos a cambiar el home vamos a empezar a llamarlas por URLs y vamos a definir una forma de acceder a este PageManager simplemente para poder hacerlo rápidamente perdón, esto es router page manager. vamos a definir un método que se llame off que es una convención bastante conocida en Flutter y para acceder a esto vamos a usar Provider vamos a usar el Listen igual a false para poder usarlo en cualquier lugar porque no nos vamos a suscribir a ningún evento entonces lo que yo quiero ahora es acá en donde estoy yendo a mi página Quiero algo como router page manager, of context, punto, open details y le voy a mandar el Category al cual quiero ir. O le puedo mandar simplemente el ID. Vamos a crear este método y ahora vamos a ver qué vamos a hacer acá. Ahora si yo llego a clickear acá, ahora esto me va a tirar un error porque este router, ma router page manager que yo estoy tratando de acceder por Provider Todavía no fue agregado, acá ven el error, no fue agregado en el stack. Entonces lo tenemos que agregar. ¿Y dónde lo podemos agregar? En nuestro root delegate. Cuando generamos un widget, este widget no tiene que ser un navigator. De hecho dice que es un widget, por lo tanto tenemos alguna flexibilidad ahí. Por lo tanto, acá lo que podemos hacer agregar un change notifier provider. Y este change notifi notifier provider lo queremos construir... De manera tal de que tenga un Page Manager. Como la instancia de Page Manager, yo ya sé porque lo hice por adelantado, pero van a ver que lo vamos a necesitar. La voy a tener que construir para poder usarla en, en otras partes del delegate. La vamos a crear como un atributo privado. Como yo la estoy creando como un atributo, no tengo que usar acá el create, porque el create es para crear una nueva instancia. Si sí puedo utilizar el constructor value, donde puedo suministrarle cuál es el valor a proveer y como hijo vamos a poner un consumer que entienda cómo consumir este router page manager y que tenga un builder que va a recibir un contexto el page manager y un potencial hijo esto es lo que va a devolver ahora sí es nuestro navigator pero ahora en lugar de tener una lista de páginas como sabemos que nuestro page manager también tiene una lista de páginas, vamos a decir que vamos a agarrar una lista a partir de las páginas que tiene nuestro page manager. Este list of lo usamos para crear una nueva lista y no mantener una referencia a la lista que ahora vamos a crear dentro del page manager. De manera de que si por alguna razón el navigator necesita modificar esa lista, no me modifica la lista de nuestro page manager. Nuestro page manager, la lista es privada en principio, por lo tanto vamos a exponer una lista de páginas y la vamos a exponer como una lista inmodificable, o sea de solo lectura, donde no se pueden agregar ni sacar cosas, porque queremos que el único que pueda agregar y sacar cosas sea el page manager. Y ahí ya tenemos todo, todo conectado. Si yo ahora cliqueo, vamos a hacer un hot contrastar por las dudas, si yo ahora cliqueo en cualquiera de los ítems, no debería haber error, porque... Se está obteniendo el, el Router Page Manager a partir de que yo ya lo estoy insertando en mi tree junto con mi navigator. Ahora sí, podríamos trabajar. Vamos a crear una nueva clase que se llame detailpage.tart. Vamos a empezar con un Staled Widget que se llame detailpage. Y vamos a copiarnos rapidito el scaffold este y me estaría faltando un paréntesis e importar el material app. Ahí tenemos nuestra categoría, vamos a ir rapidito a nuestro router delegate, a nuestro perdón, a nuestro router page manager y cuando nos viene nos llaman a loop details, lo que queremos hacer básicamente es tomar a nuestras páginas y agregarles al final una material page que se llame por ejemplo category/ Barra pesos ID y que tenga un Detail Page. Vamos a ordenar un poquito ahí. Ahora sí, si yo aprieto nombre lo que yo estaría esperando es que vaya a la otra página, pero como vean, no, estoy, no está haciendo nada pero si yo imprimo el Pages vean como el Pages se empiezan a agregar páginas al final, pero no está cambiando y eso es porque cuando cambia este Router Manager, tenemos que avisarles a las otras páginas, a los otros componentes que mi lista de páginas cambiaron, entonces yo en principio tengo que hacer un Notify Listeners. Por eso soy un Change Notifier. Este Notify Listener lo que va a hacer es avisarle a nuestro consumer que algo cambió y por lo tanto va a venir acá y redibujar nuestro, nuestro Navigator con las nueva lista de páginas y por lo tanto debería mostrar nuestra página de detalles. Y adicionalmente, como nosotros separamos parte de la lógica de nuestras estas, de donde guardamos las páginas en otra clase para poder utilizarla con provider, lo que tenemos que hacer es: cuando el router manager emite, avisa que cambió. Como este router delegate también es un Change Notifier que tiene que avisarle a alguien, tenemos que encadenar esos avisos. Para eso, simplemente lo que hacemos es creamos el constructor. Luego de crear el constructor. Tomamos nuestro page manager, le decimos que vamos a agregar un listener y le decimos que el callback que tiene que llamar cuando alguien cambia es justamente el notify listener de el root delegate. ¿Sí? Es como estamos como encadenando dos change notifier para que cuando este llama notify listener, este my router delegate es listener de ese page manager y al llamar al notify listener mío yo voy a notificar a todos los que me están escuchando a mí. Es medio confuso de decir, pero es simple de entender. Ahora sí, vamos a volver a cargar eso. Esperamos que carguen las categorías. Cliqueo una categoría y estoy en la página de detalle. Vean que tengo el back, por lo tanto puedo volver. Y puedo ir a cualquier categoría y volver. Ahora vamos a cambiar un poquito en la página de categorías. Vamos a mandar la categoría completa para que sea más interesante. Acá vamos a cambiar que tenga una categoría. Y vamos a decirle a este detail page que queremos que acepte la categoría que tiene que mostrar. Vamos a importar la categoría y vamos a crear un constructor con un atributo de required para que nos tire el warning. Y ahora sí, como pasamos la categoría, podríamos cambiar que el título de la App Bar sea el category.name. Y acá en el, la descripción podríamos hacer un fetch backend para ver cuáles son los ítems de esta categoría y mostrar una lista de, de los ítems de esta categoría por ejemplo si sí, sí, yo elijo nombre 1 ahora acá arriba dice nombre 1 si yo elijo el on ice dice on ice y así puedo ir y volver sin ningún problema vean que cuando yo estoy volviendo no estoy que cuando yo empiezo a volver empiezo a volver como muchas páginas eso es porque me está faltando un pequeño detalle que ahora lo no vamos a ver que es cuando Básicamente lo que nos está pasando es que cuando hacemos un pop, estamos haciendo solamente esto, que es como el, la implementación más simple que hay, pero en realidad lo que tenemos que ver es cuál fue la ruta que se hizo pop y en su defecto sacarlo de la lista de páginas. Por eso que vamos a cambiar esto por una función privada. Y acá lo primero que vamos a preguntar es si efectivamente la ruta hizo un pop para ese resultado si no directamente de retorno falso y en el caso de que haya existido un pop que es cuando una ruta se está yendo lo que tenemos que hacer es agarrar nuestro page manager y avisarle que hay una ruta que está cambiando y después de retornar true para avisar que ya manejamos ese pop adecuado vamos a crear este método dipop pop dentro de nuestro router pero lo que vamos a hacer es vamos a hacer una trampita acá. Acá vamos a poner que Deep Pop recibe un page. Ahora vamos a ver por qué. Y entonces vamos a agarrar a Pages. Vamos a hacer un remove. Y vamos a decir que vamos a hacer un remove de esa page. Obviamente, como cambiamos el, la lista de páginas, tenemos que hacer un notify listener para que. Todo se actualice y quede todo como debería. ¿Por qué acá lo cambio por page? Si vemos nuestro delegate me va a mandar un root settings. Pero si vemos el page es una extensión del root settings original. Por lo tanto la conversión debería ser automática y no dar ningún problema. Ahora vamos a hacer un hot restart. Voy a la página 1. Vuelvo, voy a entradas, vuelvo, voy a bebidas, vuelvo. De esa manera... No tengo ningún problema y las páginas se van eliminando cuando voy volviendo en lugar de quedar para siempre en mi lista de páginas. Lo último que me estaría quedando, que no lo voy a hacer hoy porque lo vamos a hacer en el próximo video, es trabajar sobre este Set new root path que tiene más sentido en flat web Por lo tanto lo vamos a ver con la aplicación corriendo en flat web y ver cómo manejar diferentes URLs. Pero ya creo que este video se está haciendo demasiado largo, agregamos bastantes cosas, así que, lo voy a tener, así que lo voy a terminar acá. Así que espero que les haya gustado esta forma de manejar el Navigator 2.0 con Provider, separando un poco las cositas para poder acceder al router desde cualquier parte de nuestra aplicación fácil, rápido y aprovechar estas ventajas. Todo esto que vamos a hacer la semana que viene en el capítulo de... Con Flutter for Web no se pueden o no es trivial hacerlo con el, router, con el Navigator 1.0. Y es por eso que es súper importante que si usamos Flutter for Web tratemos de trabajar con el Navigator 2.0. Así que bueno gente, sin nada más que agregar, nos vemos la semana que viene.